Los datos, como, como ocurre también en población general, los datos de prevalencia de acoso escolar en las personas con TEA son enormemente variables. Depende mucho del estudio, de cómo se pregunte, de qué periodo temporal se evalúe. Lo que sí que parece es que el riesgo está incrementado respecto a la población general. Lo que dicen los metanálisis, que a fin de cuentas son como la mayor fuente de evidencia que tenemos, porque es donde se juntan los resultados de muchos estudios, es que al menos un 45% de las personas con TEA son víctimas de acoso escolar en algún momento de su vida. Es más frecuente sobre todo el acoso social y la victimización verbal y en segundo lugar la, la victimización física. Entre un tercio y un 50% de las personas con TEA por lo menos serán víctimas de acoso escolar en algún momento de la vida. prevenir el acoso escolar en TEA, por tanto, tenemos que apoyarnos en estrategias que intenten reducir el acoso escolar a nivel educativo, que, como se hablaba en la ponencia, no se tienen que ver con, con hacer un estilo de una cultura en la que haya una cero tolerancia a la violencia, en la que se promueva el respeto a la diversidad, donde a los niños se les entrenen en empatía, en habilidades sociales, en asertividad, que faciliten que, que no se produzcan de forma tan frecuente este tipo de situaciones. Y luego, de forma específica, a los niños con TEA, creo que, teniendo en cuenta que muchas veces se, ve, se asocia a sus dificultades sociales o determinados problemas, en el aula hay que estar especialmente pendientes y creo que también es labor de educación y muchas veces de sanidad que nosotros tenemos la señal de alarma de intentar eh, proteger o por lo menos estar especialmente pendientes de, este, de esta población tan vulnerable. Bueno, las consecuencias, como con todo, también dependen mucho de, la, de las características del niño. Lo que nos dicen las estadísticas, lo que nos dicen los estudios, es que aumenta el, el, el sufrimiento, aumenta el estrés psicológico, puede aumentar la sintomatología ansiosa, hay niños que tienden a evitar o que, que tienden a sentirse más incómodos en el colegio. Se ha visto también un incremento, pero también hablamos a nivel estadístico, ¿no? de un riesgo de presentar autolesiones o conductas suicidas. No quiere decir que a todos les vaya a ocurrir, pero evidentemente se asocia con un sufrimiento y por tanto es por lo que es tan importante evitarlo en la medida de lo posible o sobre todo si está ocurriendo, identificarlo muy precozmente para evitar que se cronifique o que estos niños puedan volver a ser víctimas en otros momentos.